Sí sé lo que estáis pensando mucho de vosotros y quiero dar una explicación de por qué vamos a empezar una nueva serie en Minecraft mm, a ver, ya hace un tiempo ya hice una serie diciendo que no iba, Blank iba a ser la última serie de Minecraft la que tú hice de mods hace ya dos años, por ahí, no sé, hace mucho ya y yo le daba mucho a este juego, le daba bastante ¿qué pasa? que ha habido varios factores por los cuales he decidido volver a, a grabar este juego y que me han... lo que me ha impulsado a querer jugar que también es que si lo juego es porque quiero, ¿no? Eh, la principal opción es porque... Eh, bueno estos últimos días he estado jugando ya que... en plan ha habido un boom he estado impresionando estaba viendo vídeos he dicho ostras han metido cosas he estado jugando con mis amigos de, de lc además tenemos hasta un servidor de lc que es, no es premium un servidor de estos que que se, que se hostea con una página y he estado hemos estado jugando hemos estado viendo y estaba bastante bien en plan aprendió bastantes cosas y me he divertido qué es lo que pasa que eh, en plan, yo no me iba a poner a, a grabar Minecraft porque dije, tío, no voy a volver a jugar otra vez a este juego. Porque yo lo estaba haciendo más que nada pa, para pasar el rato con los colegas. ¿Qué pasa? Que cuando yo volví a un turnet en un túnel no había forma de grabar nada. Es que ahora mismo es muy complicado eh, grabar algo de un turner. No significa que no se pueda. Que darle, tienes que echarle hora para grabarlo y no tengo tiempo ahora mismo ¿Por qué no tengo tiempo? Porque bueno, yo estaba jugando estos últimos días pero ya, pero poquito Estaba jugando poquito porque ahora mismo estoy de examen y no tengo tiempo para tengo tiempo para buscar vídeos de un turno. ni nada Y además es que en el canal lo único que estaba subiendo estos días era bueno, estos días no, este último año casi eh, un turno y CSGO de vez en cuando. Ya está. Por eso he decidido traer aquí una nueva serie. Otra vez de Minecraft. Sí. Pero bueno, vamos a traer esto. Probablemente en un futuro traiga otro juego. Porque la verdad es que me apetece.. Tengo algunas ideas en la cabeza para traer al canal. Y por ahora, me gusta. Me gusta probar esto. Quiero quiero jugar a esto. Y además es gracioso porque no llevo mucho tiempo en plan jugando ahora mismo y, y he perdido bastante práctica, entonces estoy, estoy como muy, muy noob, estoy bastante noob, pero bueno he aprendido algunas otras cositas y hoy vamos, bueno, vamos a intentar hacer una serie en la que tengamos que jugar en un mundo extremo y extraplan, así. Así va a ser la cosa Extra plano Con estructura Y extremo Así va a ser, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en La serie, yo creo que, a veces se puede alargar Porque puedes hacer muchas cosas en un mundo extra plano Que es lo guay, que es que es muy complicado Y además no, En plan, hay mobs y eso, pero... Que, en plan, que la única forma de conseguir las cosas son Las aldeas, que las aldeas son lo que nos va a dar la salvación y los aldeanos y demás ¿Vale? ¿Qué más hay? Esto He metido este mod ¿Vale? Que hará que sea más divertido ¿Por qué? Este mod hace que puedas craftear cosas Que antes no podías craftear ¿A qué me refiero con eso? A que podremos craftear El portal alén por ejemplo, cosas que no se puede hacer, no se pueden encontrar en un extraplano y otras cosas se pueden craftear así que aquí lo tenemos lo que sería un, un mod que nos va a ayudar no lo vamos a explotar mucho porque quiero hacer que... Eh, plan, las cosas que se pueden conseguir en el extraplano pues las voy a intentar conseguir eh, pero otras cosas que sean imposibles pero no porque sean muy difíciles sino que sean totalmente imposibles pues sí, que la. Que usaremos ese mod. Es el único mod. El otro es el ya se nos dicen, nada más que para ver los crafteos. Y nada más. El forge. Y... y se acabó. Vale, ¿cómo vamos a llamar a la serie? Extraplano. Extra. Me parece bien. Eh, Extraplano. Vale, vamos a generarlo. Eh, vamos a generarlo más que nada. Antes quiero enseñaros otra cosa, para que veáis cómo, cómo va el mod ese. Vale, ¿veis? Eso eso es lo que yo decía, las villas estas. Uh, estamos lejos, ¿eh? Estamos lejos. Vale, vamos a necesitar ir primero a una villa de estas. A qué suerte esto que es un... una herrería, ¿no? Vale, los Slime meten unas tortas mmm, bastante interesantes. Lo he estado mirando a ver cómo funciona. Y, y meten, ¿eh? Meten Meten bastante. Muy bien. Aquí arriba hay bicho. ¡Uh! Estamos bien, ¿eh? Tengo unas fotos de hierro. Vale, esto lo vamos a necesitar. Necesito hierro. Necesito... Necesito metal bueno, Antes que nada, antes que nada Que ya me estaba ya metiendo en materia Quiero enseñaros cómo va la cosa esa, vale eh, Me voy a poner en creativo Voy a crear un mundo nuevo Y os voy a enseñar cómo, cómo funciona Lo que Lo que es el mod este, vale A ver <coughs> Vale, vamos a ver El mod es lo siguiente Aquí, estáis viendo el marco del portal uh como se, se miraba controles controles son muy raros vale no, no os asustéis eh, mostrar receta a la c barra de búsqueda al enter eh, mostrar receta anterior usos a la V C y V me parece bien vale eh, el marco del portal de LEN Así es como se hace el marco del portal de LEN ¿Qué pasa? Que para hacer el marco necesitas piedra de LEN Y para conseguir piedra de LEN Necesitas ir a LEN Porque no se puede craftear Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer Un bloque de comandos Un command block Comandos No, tengo que hacer Creo que es barra GIF Asterio, Minecraft, Command Block, vale. Así se hace un Command Block, vale. Necesito faros, cuatro faros, cuatro de esto, de Redstone, un bloque de diamante y, y ya está. ¿Qué pasa? Que para los faros pues necesito todo esto y la osidad no es fácil de conseguir el cristal sí puedo conseguirlo fácil, pero la oxigena no y la estrella del nether pues también es complicada de conseguir, ¿qué pasa? que mm, también se puede craftear la estrella del nether Pff, son nueve diamantes y cuatro lágrimas de gas podemos ir al, al nether, pero es chungo es chungo y, y la estrella del nether se puede conseguir con un Wither ¿qué pasa? que eh, para ir al end nosotros nos vamos a cargar al Wither pero vamos a cargar probablemente una vez. También depende de lo fuerte que vayamos y todo. Pero en principio, una vez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo así. A ver. A ver qué conseguimos. Y, y ya está. A ver qué otras cosas se pueden craftear. Que yo te diga. Hay, hay cosas que se pueden craftear. Que no las vamos a craftear. Porque no creo que lo necesitemos. Pero, por ejemplo. La. Bueno, la ninja. Se puede encontrar, pero también se puede craftear. Que eh, a lo mejor tenemos que craftear una. Una rienda. Que eh, sí que la vamos a necesitar. Eh, la ballesta. La ballesta la podemos craftear. ¿Vale? Y el tridente también. ¿Qué pasa? Que, ¿Cómo consigues tú fragmento de Prismarina? Eh, es muy complicado conseguir fragmento de Prismarina. Eh, tengo entendido que... Se puede conseguir matando eh, lo que viene siendo este hombre. ¿Dónde está? El, El guardián, ¿no? Pero... Aquí. Guardián. Me voy a dar una espada. Vamos a comprobarlo. Esto es, esto es más bien introductorio, ¿vale? Si yo me cargo un guardián... Que eh, estoy enterado de las cosas nuevas, pero no de todo. Sí. Te da... De da fragmentos de Primarina. Pues eso. Podemos craftear. Un tridente. Con dos fragmentos de Primarina. Y dirás tú. ¿Pero cómo vas a encontrar un, un guardián? Pues para encontrarlo. Se necesitará. Lo que es. Eh, cojones. Guardián. Se necesita. Eh crastearlo cómo se craftea? con fragmentos de primarina que se no puedo conseguir y el anciano con cristal de primarina cómo se consigue el cristal el cristal de primarina no tengo ni idea la verdad es que no tengo ni idea pero bueno buscaré buscaremos los métodos para poder conseguir por lo menos una en plan algo de primarina ya, ya, ya, veremos, ya me pondré a investigar. La fragmente de Primarina. Y también me ha dado una esponja. Muy bien. Que esto lo podemos eliminar. Y vamos a jugar. 8 minutitos. Tenemos 8 minutitos. Así que más o menos es lo, es lo que yo. Lo que yo tengo planeado. Cada vídeo. Hacerlo sobre. Sobre eso. 20 minutos más o menos. Así que bueno. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo primero es conseguir un poquito de. de algunas cosas de este estilo. Quiero también. Oye, eh, me está yendo un poco lag. Vale. Eh, a ver, esperemos a ver si va mejor. Que en principio lo que quiero es hacer esto: coger un poquito de madera y tal. Eh, quiero coger antorchas. Porque las antorchas las voy a necesitar. Para, para lo que es mi casa y todo eso así que bueno, empezamos a hacer esto vamos por aquí esto, vamos a hacernos un pico de madera vale, y vamos a coger piedra como ya sabéis eh, en estos mapas eh aquí hay tres bloques hacia abajo, no hay más siempre, siempre es así así que la piedra la tenemos que sacar de aquí también mm. Vale. Eh, vamos a sacar de aquí más madera y vamos a empezar a a armarnos cositas mi objetivo es tener la casa en el 00 qué en el 00 porque en el 00 tenemos un punto en el cual podemos ir a todas las direcciones y podemos ir a, al menos menos al más menos al más más y al menos más así que mira esto, esto me va a venir bien. Las así que es un buen es un buen punto eh, no tiene por qué ser exacto, exacto, el 0-0, pero Por ahí Sería lo suyo Vale Vamos a seguir picando Por aquí un poco Me hace Para empezar un Lo que es Una espada eh, Otro pico Un hacha Eh, eh, lo que es un pico un hacha una pala y una espada vale, entonces vamos a hacer primero el pico el hacha este este chico, vale eh, una pala y una espada vale, entonces esto vamos a dejarlo aquí, esto vamos a dejarlo Aquí vale, y esto lo vamos a poner por aquí. Muy bien, pues vamos a ir con esto. Bien, vamos a ir saqueando de, de aldea en aldea. Uh. Vamos a ir saqueando de aldea en la aldea. Aquí ni nada. Vamos a meternos aquí. ¿Esto okay. qué? Uh. Una vaquita Una vaquita, una ovejita Esto lo vamos a necesitar Porque no vamos a hacer con esto comidita He conseguido patatas Necesito eh, Todo tipo De, de cultivo Y eh, Nuestra forma de conseguir hierro Va a ser A base de a base de esto de, de matar golems de hierro y verás que te vas a meter con golems de hierro así ah, con el pecho no, no me voy a meter con los golems de hierro porque me van a reventar, ¿sabes? y no me renta ¿cómo me los voy a matar? pues con lava eh, simplemente cojo un cubo de lava y con la lava los lo mato Vale, hostia, cuidado son Estos slime son un peligro Me voy ahí. Porque me va a reventar Vale, tengo que ir al Vamos a ir primero al 00. 0 0-0 es para Acá y para allá, ¿no? Sí, para allá es el 0-0 Vale, sabemos que esta aldea que está en el menos 300. Para saber que aquí tenemos lava y de... Esto es una herrería, ¿no? Sí, es una herrería. ¿Qué le pasa? Porque está como pegado a ese edificio. No, coño, es el, <risa> el edificio que tienen todas las herrerías. Vale. Oye, muy bien este, este cofre, ¿eh? Este cofre. Buah, buah, buah, buah. Vaya pedazo de comienzo. Vaya pedazo de comienzo, tú. Eh... Vale. ¿Qué voy a hacer? Vale, vale, vamos a ser listos. Vamos a hacer lo siguiente. El cofre este me lo voy a llevar. Buah, esto me ha venido muy bien. Tengo ahora... Tengo ahora... Lava. Y con esta lapa... Voy a... Voy a intentar cargarme un golem Me voy a cargar un golem, vaya Voy a ver si encuentro uno ¿Esto okay. qué Una casa ¿Qué ¿Sí, hay algo? Cofre Me voy a llevar todo lo que pueda mm. Y nada Necesito antorchas Es que no, no hay forma de conseguir carbón aquí La verdad Tengo que conseguir las antorchas de aquí Las tengo que robar Pero bueno, como el mapa es ilimitado Pues... Me dedicaré a buscar Una oh, no mesa de cartografía Vale Mesa de cartografía me puede servir No sé para qué, pero me puede, me puede servir esto sí que me va a servir. El alto horno... El alto horno... Eh, necesito unos cuantos alto hornos para mi armadura. Para mi armadura de... de diamante. Que la vamos a hacer mediante... Mediante eso, mediante alto horno. cómo vamos a conseguir... En plan, todos los diamantes que nosotros consigamos... No lo vamos a desperdiciar ni en picos, ni en espadas, ni nada Eso no lo van a vender los aldeanos Esto a lo mejor lo necesito Nunca lo, nunca... Nunca lo he probado La verdad Hombre, ver, tengo que empezar a tirar cosas Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Eh, tú, grande Toma para ti eh, Vale Voy a venirme a esta. Me voy a venir a esta. Y voy a ver. Que. Que hay en, en, en esta aldea. Y ya, pues haría casi en. Casi en el 0-0. Creo que el 0-0 es ahí. Así que. Perfecto. Vamos a venirnos aquí. Una aldea bastante meh. La verdad. Tiene cultivo. Zanahoria. Vale. Mm. Mira, allí hay un golem. Esto se lo puedo quitar, ¿no? Sí. Esto me lo puedo llevar, que lo pueda necesitar en algún momento. Vale, se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Mm, vamos a... Uh... Vale Con esto también vamos a quemar a este Vale Eh, eh, eh, No, hombre, no, no puede ser, tío Se había buqueado me sería que lo tenía en la mano. Vale. Me acabo yo ahora aquí. Vale, voy a necesitar dormir. Voy a necesitar dormir. No tengo pantalones. Me voy a coger esto. Me va a valer por ahora. Voy a salir por aquí. Porque en la puerta. Eh, Esperándole un creeper podré... ¡Oh! ¿Esto qué? ¡Eh! No lo he visto yo nunca Oye, qué bien, ¿no? Pues esto lo voy a necesitar yo Adiós la lana Y las librerías también Que quito mm, esto. Vale pues librería Para mí Vale Necesito coger una cama Cualquiera Que va a ser la que Uf, Ahí no puedo salir Va a ser la que Me vaya a llevar a mi Hostia Me vaya a hostia Me pega. Esta va a ser mi cama Y me lo voy a cambiar Por Palos, los palos no, el cordero vale cero cero, para acá, para acá, joder, como me, como me den mucho más, voy a pillar, ¿eh? vale. Vale, tengo que encontrar el 0-0. Tengo que ir para acá. Tengo que ir para acá. Voy a intentar esquivar los esqueletos. Uff Vale, esto es el 00 ya, ¿eh? Vale, este es el, este es el 0-0. Deja ahí lava para cortarme y me voy. Vale Necesito dormir en algún lado Voy a poner la cama por aquí ¡Uf! Uh, ¡Qué bien! ¿Me va a dormir? ¿En serio? Eh, tú, no, no, no Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. ¡Uf! ¡Uf! Me llega a un bicho de eso Y me revienta Vale, pues ahí está el 0-0 esta va a ser. Esta zona de aquí va a ser. Mi casa. Muy bien. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a. Re no puedo recoger en serio. Uff. Vale. Bueno, vamos a coger por ahora. La madera. Y esto que es el 00. Vamos a hacer algo así. Y aquí vamos a hacer mi casa. va a ser bastante alta. Suficientemente alta como para.. Para.. Para que cuando duerma lo... Los bichos no. No molesten. ¿Vale? Esto va a ser algo así. ¿Qué pasa? Que. Tienen que hacer una bajada de caracol de esta por ahora <risa> Muy buena No sé si tengo materiales suficientes Lo que sí sé es que esto lo voy a coger Vale Cógelo Esto aquí nada mm, Vale, está aquí. Está aquí y este. Aquí. Vale. Pues vamos a tener que tirarnos aquí. Bueno. Más o menos. Más o menos me hago una idea. Vale. Esto me gustaría hacerlo con piedra, primero. Y ya más adelante ir, ir avanzando. Pero en principio lo vamos a dejar así. Esto puedo coger la flecha, pero el bombil creo que me va a venir mejor. Mm. ¿Esto se hace así? No. No, sí. si No De igual Necesito Necesito estas cositas Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí ya El capítulo Yo espero haya gustado eh, Si queréis más vídeos de esta, de esta serie Sabéis darle like y yo Os lo traeré, yo voy a Voy a jugarla Porque la verdad es que me apetece y quiero ver, a ver cómo, cómo es apoyada y demás. Así que nada. Lo dicho. Aquí voy a dejar este capítulo. Pero que haya gustado. Y adiós.